Hay un motivo principal por el que las personas que figuramos en la lista de candidatos de la Red Ciudadana Partido X elegimos efectivamente ser candidatos a las elecciones europeas. Ese motivo es que el programa es previo a nuestras caras. Nosotros no somos unas caras, unos rostros que nos imponemos un programa y que después actuamos de manera individual. Somos personas que hemos sido señaladas por nuestras competencias precisamente para cumplir un programa que la ciudadanía diseñó previamente. El programa del Partido X es un contrato de obligado cumplimiento. Es un contrato en dos sentidos. Por una parte tiene la función de que la ciudadanía pueda supervisar en todo momento, pueda comprobar el cumplimiento del mandato que se nos delega. Y por otra parte ese contrato es una protección para que los políticos elegidos, los representantes de la ciudadanía, nunca más vuelvan a estar al servicio de las presiones de los lobbies, de las élites financieras, de las élites políticas, sino que verdaderamente cumpla su función de delegados del mandato soberano de los ciudadanos que los votan. Vota por ti. Red Ciudadana Partido X.